Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Oswaldo Casares y te doy la bienvenida a Poderes, un espacio para conectar semanalmente con nuestra capacidad personal para transformar nuestras perspectivas a través de un espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sigue, invita y comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. Y el tema de hoy es un tema que me apasiona muchísimo. El tema de hoy es el poder de la unión de la feminidad y la masculinidad, ¿OK? El poder de unión de masculinidad, perdón, feminidad más masculinidad. Esto es buenísimo porque eh, no quiero, bueno, primero quiero hacer statement, un statement, un, o sea, quiero decir algo muy claro con este con este live es que yo no quiero hacer un mindsplaining de lo que es ser femenino y ser masculino, sino más bien quiero compartirte desde mi mirada de ser hombre, cómo he ido desenredando, eh, deconstruyendo muchos juicios, eh, muchas situaciones, muchas actitudes y posturas que a lo largo de mi vida han sido heredadas, como heridas tanto de mi linaje, mi linaje materno como mi linaje paterno. Entonces, este espacio más bien es un espacio de conversación para alinearnos, tal vez, desde un lugar diferente, desde mi camino de sanación, de construcción y reconexión con la feminidad y la masculinidad, y también una sanación y trascendencia de mi linaje de mis dos padres, y de ahí, pues, con todos los demás que están antes que yo. Entonces, quiero saber cómo estás, qué tal te ha ido, y bienvenido y bienvenida a esta semana. Bien. Arranquemos el día de hoy con este gran, gran tema. Y quiero, una vez que dije este statement, quiero hablar muy claramente de la masculinidad y la feminidad desde este lugar, ¿OK? Entonces, La idea de lo divino o de la divinidad femenina a menudo, pero no siempre, tiene sus raíces en la idea de la dualidad del universo. Y esto significa que el universo tiene dos aspectos diferentes, que en este caso es la divinidad femenina y la divinidad masculina, o la energía femenina y la energía masculina, como tú le llamas. Y una de las filosofías espirituales que, en la que me apoyo para explicarte de qué va este rollo es esta noción china del yin y el yang, ¿ok? Siendo el yin la parte femenina y el yang la parte masculina. La parte blanca, ¿recuerdas este símbolo blanco-negro? La parte blanca siendo la parte masculina y la parte negra siendo la femenina pero con unos dos círculos en cada uno de estos, de estos colores contrastantes. Entonces, eh, es importante señalar aquí que la masculinidad, y esto es algo que quiero dejar bien, bien claro en este momento, eh, la masculinidad no, tiene, no significa hombre y feminidad no significa mujer. Y algo, claramente ya dije que no quiero enfocarme en explicarle más a los seres humanos sobre qué es cada cosa, sino más quiero a, como profundizar y conversar contigo desde esta parte de deconstrucción de mi masculinidad y mi reconexión con mi feminidad. Entonces, desde este lugar no estoy hablando de géneros, eh, no me refiero a hombre, a mujer, a los dos géneros o los dos sexos más bien, a los dos sexos en los que estamos eh, de los cuales estamos acostumbrados, y mucho menos estoy hablando de los constructos sociales de los que particularmente yo no me siento nada cómodo, que es ser femenino y ser masculino, ser femenina y ser masculino, eh, porque creo que estos constructos sociales, más que ayudarnos, nos han de con, de con, desconectado de lo que realmente es nuestro potencial como seres humanos, como personas antes que todo en este mundo y que en realidad no nos llevan a, a justo vernos como seres completos, sino siempre una parte está incompleta. Y una parte de nuestra misma naturaleza está como, ya sabes, cuando se rompe este imán y lo tratas de volver a pegar y estos mismos imanes se, se repelen a sí mismos. Creo que justo es esa imagen la que, la que me llega a la mente de, de, es lo que pasa cuando estamos en, eh, en desconexión de nuestra feminidad y nuestra masculinidad. Aquí ya se van conectando. Buenas noches, Clara, Jesmín, un gusto tenerte aquí. Entonces, dicho todo esto, en este caso, más allá del deber ser de la mujer, deber ser del hombre o deber ser de lo femenino y deber ser de lo masculino, hagamos un poco al lado esto y conversemos el día de hoy y en este live en cuanto a lo que la feminidad y la masculinidad representan desde una mirada espiritual, desde una mirada divina y desde una mirada más humana. Entonces, en este caso, hay diferentes cualidades, atributos, comportamientos que se asignan a una energía, ya sea femenina o ya sea masculina. Pero recuerden, una mujer o un hombre pueden tener cualquiera de las dos y esto es lo de lo que quiero decirte. Entonces, femenina tiene que ver con una energía pasiva, una energía enfocada en la comunidad, una energía emocional o en conexión con sus emociones, una energía colaborativa, una energía en conexión con su intuición, intuitiva, creativa, receptiva, sensible, contemplativa, expansiva. A esto es a lo que me refiero con la energía femenina. Pasiva, enfocada en la comunidad emocional, colaborativa, intuitiva, creativa, receptiva, sensible, contemplativa, expansiva. Y en el otro lado está la energía masculina, que habla de una energía activa, individualista, lógica, competitiva, analítica. Racional, protectora, enfocada, accionadora, generativa. ¿Puedes observar de que, desde qué lugar accionen, se reflejan e impactan las dos energías? Seguramente te, hará, te darás cuenta, escríbeme si te has dado cuenta de esto, pero tú dirías, mm, yo soy esto, pero también soy esto. Y ahí es donde nos damos cuenta, bueno, desde este lugar es donde yo también me he dado cuenta que eh, la energía masculina y la energía femenina yacen dentro de nosotros y residen dentro de nosotros, viven dentro de nosotros y usualmente la usamos para ciertas cosas y no en todo momento, pero ciertamente conectamos con unas cosas más que otras. La potencialidad de la energía femenina son estos atributos que acabo de compartir, pero hay muchos más, igual de la masculina. Entonces, este es un espacio de no mirarnos como opuestos, sino mirarnos como complementos, el yin y el yang. En este punto, en donde conectamos desde un lugar de complementariedad, en donde en uno eh, converge con el otro, y de hecho uno... Está dentro del otro. Y desde este lugar darnos cuenta que, no, que la energía femenina y masculina han de ser reconectadas, reconocidas, validadas, sanadas tal vez, deconstruidas ciertamente a lo largo de nuestra vida. De hecho, para que una persona esté en balance, idealmente ha de tener una sana mezcla de ambas. Y aquí me encantan cuando ya empiezo a hablar de este punto de mezcla. ¿Qué, empezaría, ¿Qué pasaría si dejáramos de verlo como opuestos, como la guerra de los sexos? Que Recuerda que ya estoy hablando de sexos, pero no es la guerra de las energías, sino es una mezcla de ellas. La energía femenina saludable se crea cuando existe, recordemos el yin y el yang, donde están divididos y hay los dos círculos que te comentaba. La energía femenina saludable se crea cuando existe esta pequeña influencia de energía masculina dentro de ella, y la energía masculina saludable cuando hay una pequeña influencia de la energía femenina en su interior. Hola Monse, qué gusto verte el día de hoy. Como te comenté al principio, el yin y el yang, el signo representa la masculinidad y la feminidad saludable. Y esta energía conectada y complementada en mezcla y en este perfecto balance. Los pequeños puntos de color, como te comentaba, eh, contrastan y representan esta presencia de una pequeña cantidad de la energía opuesta dentro de este mismo círculo. Ahora bien, imagínate que el yin y el yang no se encuentran fuera de nosotros, no es como una media naranja. Vamos a cerrar el mes de febrero, el mes del amor, y vamos a conectar con el mes de la mujer. Entonces, ¿qué mejor manera de, de empezar con esta metáfora de no como una media naranja, donde son dos partes incompletas, sino mirarnos como el círculo completo en donde estas energías yacen, se complementan y se mezclan dentro de nosotros? ¿Okay? La energía se puede mostrar de manera saludable o de manera malsana o herida. Y se pueden observar de las siguientes maneras y quiero explorar esto para que empieces como a observarte y cacharte y decir, mmm, igual y aquí no me falta sanar o aquí de plano no estoy conectado desde un lugar de balance o sí estoy conectado desde un lugar de balance y bien, reconocetelo también porque significa que también has sanado, deconstruido y ya has hecho un camino de autorreconocimiento, de amor propio para empezar a sanar desde un lugar diferente. Entonces, la energía femenina saludable es abierta, es solidaria, es sabia, es compasiva y flexible. Sin embargo, la energía femenina desde un lugar no sano o herido es victimista, eh, se deprime constantemente, es procrastinadora o perezosa, desenfocada, desmotivada, demandante en el sentido de que es muy encimosa, o sea, demanda atención y es claustrofóbica, no se, no, no se mantiene en su introspección, no le gusta estar solo, no le gusta estar en contacto consigo sí mismo, necesita salirse de ahí. Ya hablé de la energía femenina en su alta y su baja frecuencia, sana y malsana o herida. Por otro lado, la energía masculina en una parte saludable es enfocada, activa, disciplinada, con una visión y con un objetivo claro. Sin embargo, la energía masculina malsana o eh, herida es destructiva, agresiva, de mente cerrada, frustrada, fría. ¿En qué te encuentras el día de hoy? Puedes observarte dónde se encuentra tu energía femenina y dónde se encuentra tu energía masculina. ¿En qué puntos? Eh, ¿Sanos o no tan sanos? ¿Sanos o heridos? ¿Cómo se encuentra tu energía femenina? ¿Cómo se encuentra tu energía masculina? Ambas residen en ti nuevamente. No son exclusivas de los hombres, no son exclusivas de las mujeres. Eh, puedo compartir, por ejemplo, que hasta el día de hoy, una de las cosas que más me cuesta, y ahí es donde noto como esta energía masculina aún no totalmente sana, me cuesta a veces pedir, pedir ayuda. O sea, el alzar la mano y decir, hey, no puedo solo. Recordemos que la energía femenina es colaborativa. Y... y a veces a mí me cuesta trabajo conectar con el pedir ayuda. Eh, también me cuesta trabajo pedir perdón. Como decir, hey, creo que en este momento me pasé de la raya y no fue la mejor manera y no fue eh, lo que quise decir. Una de las cosas también que me puede costar trabajo es esta parte de ser asertivo, que también tiene que ver con una energía con una energía masculina eh, malsana. Pero no sé si observas también esto, pero es como una balanza. O sea, entonces existe una energía masculina en exceso o malsana. Entonces la energía femenina, por ende, también como se va disminuyendo, porque esto quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, con lo que te acabo de compartir, pues tal vez hay partes todavía en mí con las que no conecto o no soy tan empático o amoroso conmigo mismo como para saber cuándo, eh, cuando saber que necesito ayuda o conectar con la parte colaborativa. También esta parte de no conectar con las actividades, que es de la energía femenina. Y que otra, eh, no recuerdo el, el otro ejemplo que di, el, el pedí perdón, el pedir ayuda y, eh, y ser más empático conmigo que todo esto tiene que ver desde el lugar emocional, la inteligencia emocional, sabiduría emocional, que tiene que ver con la energía femenina. Entonces, ¿podemos observarlo? ¿Tú desde qué lugar te encuentras? Eh, es importante entender desde qué lugar nos encontramos en el aspecto de las energías femeninas y masculinas. Entonces, es importante reconocernos en este proceso y en nuestra vida para saber qué lugares aún se encuentran eh, dentro de espacios tal vez de miedo, de dolor, de desconexión. Durante mucho tiempo en la historia, sobre todo en la historia moderna, eh, la ventaja es que estamos pasando a la historia postmoderna, eh, la historia moderna nos ha enseñado mucho a que la energía masculina es la energía que hemos de conectar a tal grado que hemos llegado a desarrollarla tanto que se ha vuelto tóxica o malsana. Y por ende también la energía femenina ha sido desvalidada, disminuida en muchos aspectos. Por eso tal vez eh, esto de hablar de las emociones, de la creatividad, de la asertividad y la intuición, han sido cosas que han surgido justo a finales del siglo pasado y en conexión a, con este siglo. Y cada vez conectamos más o le estamos dando más y más importancia a la energía femenina. Y no, ojo, no estoy diciendo que esta deje de perder importancia, sino nuevamente empezar a poner la balanza en un nivel en donde podamos reconectar y conectar con nuestra potencialidad y sobre todo con nuestra totalidad. Sharon Rose, eh, una sanadora de energía en California, dice esta frase y la voy a citar tal cual. Se está produciendo un nuevo despertar, un resurgimiento de verdades antiguas, una alquimia interior una fusión de la divinidad femenina y la divinidad masculina. Que el dogma religioso ha envuelto durante siglos y la falta de reconocimiento de la divinidad de lo femenino ha creado un estado de desequilibrio que impregna toda la vida. Los sentimientos de desigualdad han establecido límites entre hombres y mujeres. Estos desequilibrios y dificultades surgen como resultado de nuestras creencias internas y condicionamientos durante mucho tiempo. ¿Te hace sentido? A mí me hace mucho sentido, y sobre todo cuando encuentra esta palabra de la alquimia interior, de empezar a fusionar nuestra divinidad por, por primera vez y por completo, y en conexión con toda nuestra totalidad. ¿Cómo sería tu vida si se encontraría en este espacio de totalidad? en donde la expansión femenino se conecte con la generación masculina, una vida expansiva y generativa. Sería increíble mirarte desde ese lugar. Sería increíble en algún punto encontrarme en ese lugar. Y en ese lugar me encuentro sanando, deconstruyendo, desenredando todas esas cosas que a lo largo de mi vida y de muchas vidas atrás, y no me refiero solo a mi alma, sino me refiero a todos los linajes que me han ido, que tengo ese ADN, que hay muchas cosas más que desenredar. Entonces, hemos de reconectar con lo sagrado y la unión espiritual para abrazar una relación alquímica de co-creación. Estos juicios de los que ya habló Sharon y de los que he hablado, he hablado yo, Crean esta desconexión de los principios femeninos, del cuerpo, de las emociones, de la mente y claramente desde el espíritu. Y esta ilusión de separación ha de ser sanada. Esta ilusión de separación ha de ser sanada. Hemos de disolver la dualidad y empezar a reconstruir estos juicios. Espero que hasta este momento algo de lo que te he compartido hoy, te haga sentido. Y quiero compartirte este, esta breve explicación porque hay mucho de qué hablar y me quedaría aquí todo el día hablando contigo sobre deconstruir esto, conectar desde un lado espiritual, conectar con la divinidad, mirar las, las diferentes doctrinas espirituales y religiosas a lo largo de, todo, de toda la historia y cómo esta parte patricéntrica, por así decirlo, centradas en, en únicamente en la energía masculina, centrada en el hombre, nos ha hecho desconectarnos desde este aspecto. Y este es el momento, o más bien, hoy quiero mandarte este mensaje y te invito a empezar a mirarte desde qué lugar resuenas, desde una alta o una baja frecuencia, en qué energía masculina y femenina. Y desde este lugar entender también qué es lo que hemos de hacer para empezar a balancear, valga la redundancia, en nuestra balanza. Cómo empezar a poner otra vez las pesas en un mismo espacio. Como mujeres, creo que el llamado es a sanar estos aspectos que alguna vez te creíste que no eran válidos y no eran importantes en esa energía innata que tú tienes. Y como hombres darnos este espacio de dar un camino hacia lo desconocido y empezar a reencontrarnos desde un lugar diferente con lo que ha de, ha de ser un hombre y lo que ha de ser lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. Si quieres trabajar más en esto y si quieres profundizar, bucear conmigo y trabajar con las, eh, con, en las profundidades como a mí me encanta y meterme a la cocina como a mí me gusta, y sobre todo, reírnos de las ironías de nuestros propios juicios y de la vida. Que para aquellos que ya han tomado y aquellas personas que ya han tomado varios programas conmigo, se dan cuenta que es todo menos aburrido. Te invito el próximo jueves 18 de marzo. Esto es un poco de lo que trae Marzo y eh, que traigo para ti en Marzo. El próximo jueves 18 de marzo arrancamos de 7 a 8 p.m. en el horario del centro de México durante 10 jueves, 10 semanas. Estaremos explorando, sanando, conectando con la energía femenina y masculina para encontrar este balance entre nosotros, irnos redescubriendo, irnos auto y sobre todo, ir sabiéndonos en divinidad y en espiritualidad. Si hay, y dices, wow, son 10 semanas, no puedo, ¿qué va a pasar? Y si una semana no puedo, no te preocupes, todas las sesiones se graban. Si no puedes estar en vivo conmigo, te envío el link finalizando la sesión y vas a poder verlo a tu espacio y a tu tiempo. Entiendo que 10 semanas a veces es complejo tenerlos libres el mismo día, los mismos horarios. Entonces, te invito y a este programa que se llama Energías en Balance. Nos vemos la siguiente semana para hablar sobre la resignificación de eh, empezar a darnos lo negado. ¿OK? La resignificación de la energía femenina a través del conocimiento astrológico. ¿Qué es lo que traemos desde la astrología para empezar a reconectar, desde un, para proveernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de aquello que no nos fue dado y empezar a dejar de exigirlo a los demás y empezárnoslo a proveer nosotros y nosotras mismas? Si este mensaje te resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle y comparte este video y puedes ver los demás videos. Eh, si estás viéndome en Facebook, en la serie Poderes, ahí están todas las series cada, ¿qué día estamos hoy? <ríe> no sé qué día estamos hoy, cada miércoles a las 7 de la noche, horario Centro de México, voy a estar compartiendo contigo estos likes. Ahí puedes encontrar los que he dado anteriormente. Y si estás en YouTube, recuerda eh, sonar la campana para que siempre te lleguen las notificaciones y puedas eh, ver todos los videos que tengo para ti. ¿Ok? Soy Osvaldo Casares y esto es Poderes. Nos vemos la siguiente semana.